La disculpa, la hermosa Si frunció el entrecejo. Una aldeana feísima que la vio quedó maravillada. ¿Anheló imitarla? Asiduamente se puso de mal humor y frunció el entrecejo. Luego pisó la calle. Los ricos se encerraron bajo llave y rehusaron salir. Los pobres cargaron con sus hijos y sus mujeres y emigraron a otros países. Herbert Allen Gilles, Chuan 182-1889